بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من صختك ونقماتك ووفقني فيه لقراءه آياتك برحمتك ya Oh Dios mío, acércame en este día a tu satisfacción Y aléjame en este día de tu ira y tu cole Y hazme exitoso en este día para recitar tus alegrías, Por tu misericordia Oh, el más misericordioso de los misericordiosos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hermanos y hermanas. A veces el hombre se encuentra a sí mismo en una encrucijada entre la satisfacción de Dios y la satisfacción de las personas. A veces Ocurre que buscar la satisfacción de Dios causa la ira de la gente. Y al revés, buscar la satisfacción de la gente causa la ira de Dios. En esas condiciones, ¿cuál nos importa más? ¿La satisfacción de Dios o la satisfacción de las personas? En respuesta a esa pregunta. El Imam Sadiq, la pasada con él, dijo en un hadith, una narración: Quien prefiere la satisfacción de Dios sobre la ira, la gente, Dios atraerá los corazones, la gente, hacia él. Y cualquiera que prefiera la satisfacción, la gente, sobre la satisfacción de Dios, Dios lo deja y remite sus asuntos a la gente. Es claro que si Dios deja a un ser humano, su destino será miseria y fracaso en ese mundo y en el más allá. En muchos versículos del Corán se habla la ira de Dios, pero debe entenderse que la ira de Dios no es como la ira de los seres humanos. La ira de los seres humanos es una excitación interna que se provoca para tomar venganza. Ese sentimiento puede afectar el tono de la cara y la presión de sangre en las venas de cuello. Sin embargo, con respecto a Dios, que no es un ser corporal, el cambio no tiene sentido. Por tanto, el significado, la ira de Dios, es el castigo justo que se prescribe para compensar los hechos de los seres humanos.